Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes. El día de hoy les traigo un tema para hacer dinero, un ingreso extra. Y es que hace algunos años hice un video sobre cómo usar Airbnb para ganar dinero. Y explicaba que realmente eh, podías usar el espacio vacío que tienes en tu casa, si tienes algún... Alguna habitación que no se use O incluso si tienes un departamento O conoces a alguien que tenga un departamento vacío O que está rentando puedes, uh, Podrías hacer dinero Y expliqué cómo usar Airbnb y demás Y bueno, si no has visto ese video Lo voy a dejar aquí arriba para que lo cheques Pero en, este, en esta ocasión les traigo otra forma Que es más o menos parecida Pero usando otro sitio web llamado Booking.com y bueno, seguramente ha escuchado de esta página porque es muy famosa y porque mucha gente la usa para hacer sus reservaciones en hoteles cuando viajan pero lo que mucha gente no sabe es que con Booking.com hay tres formas de ganar dinero ¡Tres! y son muy muy buenas la primera es al estilo Airbnb es decir, si por ejemplo tú tienes una casa y en tu casa tienes, digamos, tres habitaciones pero solo usas una de ellas o dos de ellas significa que tienes una habitación extra que puedes convertirla en una habitación de hotel y eh, eso te permite la puedes decorar muy bonito, muy linda y demás tomar unas fotos subir el anuncio a Airbnb o a Booking.com y empezar a recibir reservaciones de turistas que busquen una situación diferente o algo más económico para quedarse. La verdad es que hoy en día muchas personas viajan no importa la cantidad de dinero que tengan, desde estudiantes hasta super empresarios. Y muchas veces ellos no tienen, bueno, bien, muchas veces los estudiantes no tienen el dinero o los recursos económicos para. Eh, pagar un hotel de 3, 4, o cinco estrellas entonces prefieren quedarse en hostales o en habitaciones de, de digamos de personas como tú como yo que tienen una casa eh, evidentemente los hostales son baratos pero a mucha gente no le gusta compartir un, una habitación con 10 camas, 10 personas, 10 desconocidos que no tienen ni idea de quiénes son, qué clase de personas son y nada entonces obviamente muchas personas prefieren pagar un poquito más por una habitación pero saber que tienen su privacidad ¿no? y ahí es donde tú puedes entrar con esta eh, nueva opción que te permite sin que tengas tú, sin que tú seas el propietario de un hotel Puedes siempre y sencillamente rentar las habitaciones de tu propia casa. Eh, esa es una opción. Ahora, algunas personas dirían, bueno, ¿qué pasa si no tengo una casa? O tengo una casa pero todos, todas las habitaciones están ocupadas. ¿Cómo puedo hacer dinero así? Bueno, la otra forma es que puedes rentar una propiedad a largo plazo es decir, pagando una renta baja, porque es a largo plazo, y subrentar esa propiedad para turistas, eh, para eh, estancias cortas. ¿Por qué? Porque digamos que, pongamos un ejemplo, rentas un departamento en tu ciudad, en la zona más turística, que a lo mejor te costará 500 dólares la renta. Eso es un ejemplo nada más, no tengo idea cuánto cueste, eso es, depende de ti investigarlo. Pero digamos que 500 dólares la renta es algo un departamento pequeño, está bien, ¿no? Entonces tú lo rentas, firmas el contrato por un año, hablas con el dueño y le dices, ¿sabes qué? Eh, yo quiero rentar tu departamento por un año, o dos, o tres, ¿eh? tal vez más, pero no es para vivir yo. Y aquí tienes que ser muy claro, porque a algunas personas no les va a gustar que estés usando su... Propiedad para hacer dinero Pero si tú eres claro y honesto Desde el principio Muchas, muchas personas no va a tener ningún problema En aceptar, ¿por qué? Porque para ellos es mucho más fácil Simple y sencillamente tener un contrato a largo plazo Y recibir esa cantidad de dinero cada mes Que eh, Estar, tener que lidiar Con la situación de eh, Rentar a turistas y demás Pero si tú vas y le dices ¿Sabes qué? Quiero rentar tu departamento Por un año y te voy a pagar cada mes la mensualidad que tú me pidas, 500 dólares, ¿no? Y entonces tú vas a Airbnb o a Booking.com o a ambos sitios Y das de alta ahí el departamento, lo rentas a turistas Empiezas a recibir, eh, digamos, reservaciones Y digamos que por ese departamento tú uh, El precio será de 50 dólares la noche O 60 o 70 dólares la noche, lo que tú quieras eso significa que si tú rentas el departamento por solo 10 noches, digamos que la renta por noche cuesta 70 dólares, si solo rentas por 10 noches ya tienes 700 dólares, que es suficiente para ti para poder pagar la renta y además te sobran 200 dólares de ingreso para ti, solo con 10 noches que hayas reservado. ¿Ah? Ahora, si... Tienes buena suerte, es a lo mejor temporada alta y se renta los 30 días o las 30 noches, o digamos 20 noches Bueno, el ingreso es el doble o el triple Ahora, seguramente vas a, vas a pensar ¿Pero qué pasa si no se renta ni una noche y pierdo dinero? Bueno, eso es muy poco probable que suceda ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer, si vas a hacer esto es en una ciudad donde sabes que el tráfico de turistas es, digamos, que alto. Las capitales normalmente eh, funcionan muy bien, los lugares en donde hay playa funcionan muy bien. Eh, además de que vas a estar usando dos sitios web, Airbnb y Booking.com, para atraer eh, turistas a reservar tu propiedad. Entonces, es... El riesgo de que no tengas ni una sola reservación es porque posiblemente tus fotos las fotos del lugar son muy malas o el lugar en sí es muy malo y la gente cuando ve las fotografías es decir, no no me voy a quedar ahí pero ni aunque me paguen entonces es por eso que tienes que tener mucho cuidado de eh, ver lo que rentas un lugar bonito que se vea agradable que se vea limpio que se vea cómodo es importante y este las fotos que tomes las puedes tomar con tu celular pero trata que se vean brillosas, puedes, si tomas el, las fotos con un celular, por ejemplo, puedes editarlas muy fácilmente eh, añadiendo más luz o más saturación para hacer que los colores se vean más vívidos y esto funciona muy bien y hace que las fotografías se vean mucho mejor. Entonces, haciendo esto va a ser muy fácil que tú tengas simple y sencillamente eh, suficiente número de reservaciones al mes para poder pagar la renta y además recibir un uh, ingreso para ti esto es un no es algo que yo estoy inventando es de hecho un esquema de negocio que muchas personas alrededor del mundo están haciendo renta los departamentos para subrentarlos a turistas y es un negociazo porque realmente eh, si te puedes a pensar ganas cuatro o cinco veces más por noche de lo que pagas y cuando la temporada es alta, por ejemplo, yo estoy aquí en Budapest, eh, realmente es, es, es una locura. A veces el 80%, 90% de las propiedades en Airbnb están rentadas. Y es impresionante. O sea, ¿cómo es posible que tantas personas tengan sus publicaciones, tengan sus propiedades ahí en el sitio web y aún así se estén rentando? ¿Por qué? Porque hay suficiente demanda y suficiente oferta para todos entonces esto es un negocio muchas personas lo hacen empiezan con un departamento y después se expanden con dos con tres, con cuatro y de repente tienen cinco departamentos administrándolos solo para turistas y pagando las rentas a otros obviamente que después de eso si puedes ahorrar dinero y comprar tu propio departamento evidentemente es mucho mejor porque entonces el dinero de la renta ya no va a para alguien más, si no va para ti, va para tu patrimonio, va para tu inversión o para el departamento que hayas comprado. Entonces esa es una, esa es una muy muy muy buena opción. Y la otra opción para hacer dinero con Booking.com es que si no, eh, bueno, si conoces a personas, amigos, familiares que sabes que van a viajar pronto, puedes referirlos a booking.com para que ellos reserven ahí su eh, digamos viaje su hospedaje y demás y tú ganes una comisión por eso y para hacer esto es muy fácil cualquiera de, los tres, de las tres cosas que quieras hacer eh, primero tienes que registrarte en booking.com como afiliado como referido Ajá. Eh, esto no te cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis Te voy a dejar en la descripción el link El link específico en donde puedes ir a registrarte como afiliado Para que no te pierdas, porque si tú vas a Booking.com Bueno, obviamente te aparece el sitio completo de, eh, para que puedas buscar tus viajes, reservar hoteles y demás Pero a veces es un poco difícil encontrar la opción correcta en el menú de hasta abajo para poder entrar a este tipo de esquema en donde te paguen por comisión o te paguen por invitar a otras personas. Ahora la cuestión es no solo te pagan porque invites a tus amigos a usar la el sitio web, sino que también te pagan porque invites a personas o amigos a que registren su propiedad y la renten en booking.com. Entonces, incluso si tú no quieres hacer esta cuestión de eh, rentar un departamento y meterte en la cuestión de rentar a turistas porque sientes, no te sientes seguro o porque piensas que no es eh, un buen negocio para ti o que a lo mejor la ciudad en, lo que, en la que te encuentras no es muy turística bueno, no pasa nada porque pues, si tú recomiendas a alguien que viva en otra ciudad en otro lugar o que tenga su propiedad y le dices ¿sabes qué? con esto puedes rentar tu propiedad a turistas, hazle aquí te registras y en cuanto esa persona registre su propiedad y obtenga su primera reservación tú ganas dinero por eso solo por haberlo invitado Entonces, es una cosa maravillosa en fin les voy a dejar toda la información en la descripción para que la chequen esto fue un video rápido pero no tan rápido porque ya es más de 10 minutos eh, para explicarles de forma mmm, más o menos general cómo funciona esto, es una belleza, es, es muy similar a AirBnB eh, precisamente la, ambos sitios pagan de la misma forma por referir a personas y de la misma forma puedes tú registrarte, registrar, publicar tu propiedad, publicar tus espacios, rentarlos a turistas y es una chulada, en fin, chequenlo, les mando un abrazo, cuídense mucho sobre todo, para las personas que están en, en, en algunos lugares donde la economía no va muy bien, como Venezuela eh, Esto puede ser una muy buena opción, es un ingreso extra Porque, digamos, que a, a, a pesar de que hay muchos artículos en internet y muchas noticias diciendo a turistas que no vayan a Venezuela por la situación en la que se encuentran Yo sé y yo conozco a muchas personas que aún así quieren ir a Venezuela porque pues es un país bonito, es un país que merece ser visitado y solo porque las noticias digan lo que digan eh, eso no los, no los detiene a poder ir y explorar y aventurarse en sitios como ese Entonces, eh, este, es, digamos, este video es para todos en general, todo el mundo, cualquier país pero a las personas que están en Venezuela pongan atención porque esta es muy buena opción Estoy seguro que, aunque la situación económica en Venezuela no sea tan buena, pueden sacar provecho de esto. Eh, los turistas siguen yendo, ustedes lo saben. Y, bueno, pues esto es una... Qué mejor forma de sacar un dinero extra que, con algo que tienes ya, en el lugar donde vives, trata de hacer un espacio, trata de hacer un lugar donde puedas poner un par de camas, eh, y, bueno, pues, simple y sencillamente rentarlas en Booking.com, un Airbnb y hacer un dinero extra por eso. eso es todo, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, chao, chao, chao.